Bienvenidos a The yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con adelantos, nuevas temporadas, películas y mucho más, así que comenzamos. Antes de comenzar, me gustaría hablarles de BeautifulHalo.com, una tienda online donde pueden adquirir camisas y sudaderas de todo tipo de personajes animados, películas, anime, videojuegos y mucho más. De hecho, si ingresas a través de los links en la descripción del video, puedes obtener un un descuento en tu compra. Ahora sin más, continuamos. En nuestra primera noticia tenemos las primeras imágenes de lo que será Monsters at Work, una nueva serie animada exclusiva para Disney+. Plus. Entre los grandes anuncios de la D23 Expo 2019, ha hecho acto de presencia esta nueva serie animada. Su historia ocurre luego de los eventos ocurridos en Monster Inc., donde el ex alumno de Monster University, Tyler Tuxman, descubre que las cosas han cambiado y que ahora comenzará a trabajar en las instalaciones de Monsters. Taylor sueña con trabajar junto a sus ídolos Mike Wasowski y Sully. Esta serie verá su estreno en la plataforma en el año 2020. Entre otras noticias, otra novedad de Disney Plus será la adaptación live action de La Dama y el Vagabundo. Esto la convertiría en la primera adaptación live action en no ser estrenada en cines. Recientemente se estrenó un nuevo tráiler donde podemos apreciar mejor lo que será este proyecto. La película verá su estreno el día 12 de noviembre en la plataforma de Disney Plus en Estados Unidos. Entre otras revelaciones del D23, hace pocos días se revelaron las primeras imágenes de Emma Stone como Cruella de Bill para la precuela live-action de 101 Dálmatas que llevará por nombre Cruella. Además de Stone, Cruella contará con las actuaciones de Emma Thompson, Paul Walter Hauser y Joel Fry. Esta historia estará ambientada en un Londres de los años 70, donde veremos los orígenes de esta villana. Su estreno se encuentra programado para el día 28 de mayo de del año 2021 en cines. Continuando con las películas, otra gran revelación fueron dos nuevas imágenes de lo que será Frozen 2, esto junto al nuevo póster oficial con Anna y Elsa en medio de un bosque helado y blanco. La compañía ha confirmado a dos nuevos personajes, el Teniente Matías y la Reina Iduna, la madre de Ana y Elsa. En uno de los fotogramas podemos apreciar a las pequeñas Ana y Elsa junto a la Reina Iduna su madre. En la segunda se ve por primera vez el aspecto de Matías. Chris Buck, codirector de Frozen 2, reveló que la película tendrá mucha relación con el pasado. Esta historia girará en torno a un pasado que no era lo que parece y que podría poner en peligro el futuro de Arendelle, un pasado que lleva a nuestros protagonistas a un bosque encantado y unos poderes que anteriormente eran muy fuertes para el mundo pero ahora no serán suficientes. También señaló que, más que una secuela, Frozen 1 y 2 trabajan juntas para formar una sola historia, un relato que comienza en el pasado. Frozen 2 verá su estreno el día 22 de noviembre del presente año. Y hablando de estrenos, los cómics de Moon Girl and Devil Dinosaur van a cobrar vida en Disney Channel, esto de la mano de Disney Television Animation. Los protagonistas de esta historia son la pequeña Lunella Lafayette, una joven genio junto a su enorme Tyrannosaurus Rex, Devil Dinosaur. Entre otras noticias, Marvel Studios dio un vistazo más de cerca a su próxima serie animada What If?, programada para lanzarse en Disney Plus. Desde su panel de la D23, varias fotos de la presentación llegaron rápidamente a internet, sobre todo una en particular que muestra el personaje de la agente Peggy Carter en su uniforme de Captain Carter. Finalmente, Disney reveló que la serie animada se compondrá de 23 episodios, continuando con las noticias de los directores de Up e Intensamente tenemos una nueva cinta llamada Soul. Hasta la fecha, todo lo que sabíamos de Soul era que trataba de un nuevo proyecto de Pixar, del cual solo conocemos su logotipo y fecha de estreno, pero durante la pasada de 23 se revelaron nuevos detalles. El protagonista de esta historia será Joe Gardner, interpretado por Jamie Foxx, mientras que el personaje Alma será interpretada por Tina Fey. La historia de la película nos llevará a un reino cósmico donde habrá que descubrir las respuestas a las preguntas más esenciales de la vida. Este filme será estrenado el 19 de junio de 2020. Y hablando de Pixar, también tenemos más detalles de su próximo filme, Onward. Disney lanzó un nuevo póster como parte de la presentación de Walt Disney Studios en la D23 Expo. Esta película será protagonizada por Tom Holland y Chris Pat en un mundo donde las criaturas mágicas han existido durante mucho tiempo. Los personajes Ian y Barley Lightfoot emprenderán una búsqueda para intentar encontrar un hechizo mágico que les permita pasar un día más con su difunto padre. Disney también lanzó un fotograma de la película que muestra la lucha de Ian con la magia. De la misma forma, se reveló un nuevo póster oficial, junto con su fecha de estreno para el día 6 de marzo del 2020. Entre otras noticias, el mundo de Zootopia será una realidad. Y es que Disney ha anunciado la construcción de un parque temático de la película para Disneyland Shanghai. La nueva atracción contará con nuevas opciones de entretenimiento, mercancía y restaurantes, que solo pueden encontrarse en este lugar, junto con una nueva atracción importante que combina la narración de cuentos y la tecnología más avanzada para los fanáticos de la franquicia de star wars también tenemos buenas noticias y es que la última temporada de star wars de clone wars llegará a disney plus en febrero de 2020 la serie animada ganadora del premio emmy regresará con 12 episodios completamente nuevos y estará dividido en cuatro arcos narrativos de tres episodios cada uno pasando al mundo de cartoon network en un video anterior que puedes ver en las tarjetas de información les comentaba sobre la cancelación de OK, que yo seamos héroes y los motivos. Y es que oficialmente veremos el final de esta serie el próximo 6 de septiembre, con un especial de una hora. Este episodio llevará el nombre Plaza Tournament. De la misma forma, se reveló una promoción del especial con un adelanto de lo que será el final de esta serie animada a través del Twitter del creador. Continuando con Disney, las noticias del D23 no han parado, y es que ya se ha anunciado una nueva película titulada Raya y el último dragón. Su historia se encuentra inspirada en la cultura del sudeste asiático, entre tierras perdidas y dragones. Este proyecto se estrenará el 25 de noviembre del año 2020. Continuando con los anuncios, Primal, la nueva serie animada de Jendi Tartakovsky, se estrenará en Adult Swing el día 7 de octubre, presentándose a medianoche con 5 episodios por 5 días seguidos. Entre otras noticias, Netflix marcará su entrada en la animación teatral este noviembre, con el lanzamiento de dos películas muy esperadas, que serían I Lost My Body y Klaus. En I Lost My Body veremos una historia sobre la búsqueda de una mano cortada para volver a su cuerpo. Tras su éxito en el festival de Cannes, Netflix adquirió sus derechos. En Estados Unidos será estrenada en cines el día 15 de noviembre, mientras que la plataforma se estrenará el día 29 de noviembre. Por otra parte, la película navideña Klaus llegará a los cines de Estados Unidos y el Reino Unido el 8 de noviembre, seguida de su debut en Netflix el 15 de noviembre. Esta es la primera película animada original de Netflix, la cual sigue un joven cartero escandinavo que trabaja en un pequeño pueblo del Polo Norte, donde conoce a un misterioso hombre de barba blanca quien es un fabricante de juguetes llamado Klaus. Continuando con las noticias, el pasado 2 de septiembre por fin fue estrenada la esperada película de Steven Universe. Inclusive, un poco antes logramos ver un primer avance de dicho filme a través del Twitter oficial de Cartoon Network. Este estreno fue únicamente en habla inglesa, por lo que aún no contamos con el doblaje oficial. Ahora la duda es, ¿regresarán todos los actores de doblaje para esta película? Recordemos que la venezolana Andrea Navas, quien interpretó a Lapis Lazuli, dejó el doblaje definitivamente. Es decir, que tendremos una nueva voz para este personaje. Cartoon Network LA emitió un comunicado oficial en el que anunció que la película se estrenará el día 7 de octubre a las 19 horas en Latinoamérica. Ya nos estamos acercando al final, pero antes vamos a hablar un poco de The Old House, una de las series animadas más esperadas del próximo año por parte de la Casa del Ratón. Y es que esta animación nos tiene a la espera desde hace mucho tiempo. Primero se anunció que su estreno sería para este 2019, pero lamentablemente sufrió un retraso hasta el año 2020. Sin embargo, parece que tendremos que esperar un poco menos de lo que pensábamos, ya que gracias a la D23 se anunció que veremos al fin este proyecto en el mes de enero de 2020. ¿Cuántos esperan a ver las aventuras mágicas de luz? Para finalizar, continuamos con Disney Channel y es que tras el final de la primera temporada de Amphibia, ya se ha revelado el primer póster promocional de la próxima segunda temporada. Dicha temporada se estrenará en 2020, por lo que se sabe, esta vez la historia girará en torno al viaje del héroe que tendrá que realizar nuestra protagonista. Mientras Disney estará estrenando unos nuevos cortos de la serie llamados Adolescente en un mundo de ranas, de los cuales ya salió el primero de ellos el pasado 3 de septiembre a través de YouTube. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas de todos. Te recuerdo que puedes seguir la página oficial de Facebook del canal para más noticias, así como mi Instagram por si quieres conocerme un poco más. Sin más que añadir, yo soy Polaris y